Y te la pone en la cara. Lleva aquí dos correillas. ¿ves? Aquí lleva una. Que sería para la parte baja de, del cuello. Va atada. Con velcro. Y aquí va la otra. ¿veis? Que es la parte de... A, pilla a, a, a la altura de la 100. ¿Vale? Y lo cogí allí en Primor y digo, se los voy a enseñar. Pues esto lo cogí allí en Primor. También allí voy a poner esto más así eh, mirad uy, que se mueve mucho esto mirad también allí cogí esto que es un un lipstick un de estos de para los labios para la sequedad de los labios cogí este es que viene cerrado vale herméticamente por aquí para que no tengan porque vos sabéis que la gente lo abre todo y lo toquetea todo pues compré este Compré este que me encanta. Es un polo de chocolate. Que también lo es. Compré esta manzanita. Eh, no parece la película de... Eh, el libro este de... Como de los vampiros. <ríe> bueno, pues esta manzanita. Que también es igual. Lipstick. Y compré este patito. El patito da un poco de miedo, la verdad. Pero no encontré otro más mono. Y me gustó también porque, bueno, parece un flotado. Y cogí esto, volví a coger el, ay, el llavero este que pone cuerpazo Que lo tenían de oferta y lo cogí, que es en doradito ¿vale? También cogí, mira a qué os recuerda, a que sí, a mí también Lo que pasa que es colorado, pero a mí me gusta también Y es un perfume que huele, mmm, me encanta como huele, huele genial ¿veis? Y esto va así me gusta un montón allí también cogí bueno cogí un lápiz para las cejas en color marroncito el más clarito que tenían y bueno lo cogí también allí y cogí esta toalla que es para desmaquillarse la cara hombre yo no me pinto mucho pero es verdad que por la noche de todo el día del polvo y de todo pues sí y además súper suave me gusta. Y la cogí allí. Y enseñaros que también cogí este juego de brochas. No me hacen falta no me hacen falta brochas porque yo tengo. Pero lo cogí por este. Que es un cepillito para la ceja Y bueno. Lo demás no está. De más. Además valía un euro. Y entonces dije, bueno, pues me lo llevo. Y, y lo utilizo. También allí me compré. Mirad, chicas. Me compré estos dos lápices que son para quitar el exceso. Cuando tú te pintas la uña, la derecha, estupendo. Pero cuando te pintas con la izquierda la derecha, entonces vienen las madres mías y muchas veces te sale. ¿Ves? Y entonces se mete por este ladito el lápiz que va impregnado, pues supongo yo que será, en una especie de, de quita malte, ¿ves? Y, y, te lo, y te lo retira además creo que hasta fijaros que me parece que son hasta recargable. Mira el precio, 1.99 y me traje 2 y esto igual, si es que estaban muy baratitas, dije bueno pues me la llevo, y mirad también compré para los algodones ¿ves? compré esta que mirad, compré esta que mirad me costó un euro ¿ves? y también lo compré allí en Primor, y es para poner los algodones y compré algo más, pero que no me acuerdo dónde está Ah, y también me compré Y otras cosas que ya se fueron a destino Mirad, me compré esta agenda Un diario del 2021 Que de Disney O oh, esto es de Primar Esto me parece que es del Primar No es del Primor O oh, sí, no me acuerdo Porque le he quitado el este Me costó súper barato 4 euros y me gusta Porque, porque viene a página por día y costó 5 euros, una cosa así. ¿Veis? Vamos, lo tuve que mirar dos veces porque digo, no puede ser del 2021. Sí, sí, es del 2021. ¿Veis? Aquí está. Este es el anterior y el posterior. Bueno, pues este, bueno, menos el sábado y el domingo que viene los dos días en una página. ¿Vale? Y mira. Y el, fijaros que es de. Los filitos son de oro, oro rosa. Y me gustó mucho. Y dije, mira, pues yo me la había llevado costa por 5 euros y tenía que enseñaros algo más que, que estuve en la tienda de en la tienda de Sarala de aquí de Málaga y mirad le hice una comprita a Maca mirad me traje estos papeles que son de Daika. Que no es una colección. Son papeles sueltos. ¿Veis? Y son de Navidad. Y le compré, bueno, pues esta. De, lo, de los ciervos. Por detrás es blanca. Esta no es de Daika, ¿eh? Esta no. Pero esta sí. Ya sí. ¿Veis? Esta, que ya estaréis harta de verla, Y Por detrás son corazones. Este. ¿Veis? Que trae hasta un calendario de aviento y por detrás son otra que estrellita esta que también son recortables por eso las cogí porque yo después recortables no, no tengo veis este que también me gustó y por detrás el acebo esta página también es muy bonita pero evidentemente no voy a no voy a sacrificar esto por lo otro esta que me encantó es para hacerla en 3D y es súper bonita es una, es espectacular después tengo esta que también son recortables mira, y por detrás van así también preciosa la página es una maravilla me gustó mucho y me la traje esta que también me gustó mucho también se puede hacer en 3D ah bueno, esta por detrás va así, llena de regalitos le cogí esta de bolitas de Navidad y por detrás así. Y de esta le cogí dos porque me gustó mucho y le cogí estas dos. Y estas son de, ya os digo, de Navidad. Os voy a seguir enseñando que compré esta carpeta de embossing que me parece muy chula. Parece nieve, son... ¿Veis? Parece nieve. Pero son, son circulitos Y me parecía mona Y la cogí, veis, va así Y me gustó, dije, bueno, pues me la voy a llevar Como ya siempre me pone buen precio Esto ponía 5 euros Pero me la rebajó más porque eh, Estaba, está liquidando ¿Vale? La, los troqueles y esas cosas De troqueles me traje de nuevo Este Que es muy bonito ¿Veis? Es este no lo he sacado ni del plástico, aquí pone un precio pero no, ya os digo que estaba de liquidación y me salió muy bien de precio y este otro mira que igual me salió muy bien de precio pero muy bien, tenía la cuenta por ahí pero te lo sabe y después de troqueladoras que también la tenía a muy buen precio me traje esta que hace esa flor y a la prima esta de 2 pulgadas de 5 centímetros y a la prima o a la hermana que esta es de ¿cuánto es? ¡Uy! que no lo veo esta, bueno ¿vale? no es el precio, ¿vale? que a mí me parece que me costaron me parece que me puso 10 euros y es esta recogí esta maderita que pone feliz navidad es muy delicada ¿Vale? Y esta me costó un, un, un euro cincuenta. Esta me costó tal cual. Y después, siguiendo con lo con Naika, le cogí esta colección. De 20 por 20 Vive la Navidad. ¿Vale? Que es esta. ¿Veis? Es a doble cara. Es muy bonita. Pues yo no sé si la estaréis viendo o no. A ver, aquí. Así voy a poner esto un poquito ahí vale, así a ver, la voy a poner voy a ponerla así porque como esta de 20 por 20 creo que de una sentada se puede ver las dos mira esta es una página voy a poner esto por aquí esta y por detrás así de regalito esta, es la verdad es que Daika que hace papeles muy bonitos ¿eh? no es por nada mira, y por detrás así preciosa, eh? muy bonita. Esta con la casita de... parece la casita de chocolate y por detrás así. Esta, que es para hacerla en 3D, ¿ves? O en 5, mira. <coughs> Depende del dibujo y por detrás así. Esta de etiqueta y por detrás corazones. Esta de... Gallet... bueno, de una corona de Navidad. Pone Feliz Navidad, Recuerdo de Navidad. A ver, lo voy a poner derechito, así. Para que lo veáis. Y por detrás. Así, que es un básico, ¿eh? Es un celeste. Que, bueno, ahí lo tenéis. Luego estas, que vienen con la etiqueta, que ya la habéis visto en grande. Es muy chulo. Y por detrás, con el acebo. Que os he dicho que a mí me gustaba mucho este que viene para hacer un calendario de adviento veis con las casitas aquí también son muy monas es muy bonita y por detrás es roja con estrellitas estas son las de las bolas de navidad que os he enseñado en grande y por detrás así que lo habéis visto estos son cuadros y por detrás un básico rojo estos otros cuadros y por detrás otro básico en azul otro cuadro y por detrás en verde y luego tenemos para hacer en 3d este que por detrás lleva los regalitos el papel de regalito este que ya lo habéis visto en grande que por detrás ya se repite ve ya ya me da cuenta que se repite y después le cogí también este que pone dulce navidad que este yo he tenido este papel este lo he tenido yo y bueno, este ya es de otro año Miras para hacer el, el pesebre para hacerlo en 3D este que es el coche de Papá Noel este también muy chulo este para montar una casita otra casita bueno, por detrás son básicos ¿eh? pero bueno, lo, yo estoy enseñando este Por pues si alguna que está empezando no lo ha visto y le gusta, porque todavía lo hay. Esto no está. Esto hace vamos, relativamente poco, ¿eh? Este, este, este papel si sí lo he tenido yo. En grande. Que le hice una una felicitación de Navidad a Rosalía. Este es otro, que es muy chulo. Aquí creo. Hay dos. No. Este otro, que pone aquí, feliz Navidad. Este. El niño con el trineo. Yo nada más que tuve la de la niña con el buzón. Este de tira. Muy chulo. A ver qué más. Y ya. Este. Que es el de los reyes. Este también lo tuve yo en grande. Porque yo me acuerdo de haber recortado algo de los reyes. Eh, creo. No me haga mucho caso. Creo. Por lo menos me suena. Y aquí se volverían a repetir. Bueno, el primero sería este, que era el pesebre. ¿Vale? Esto también se lo cogía a ella. Y ella me regaló esta... Que son eh, papel de, de arroz de estampería. Creo que es, sí. Papel adhesivo. Es papel adhesivo de estampería. Adhesivo papel. Folio adhesivo. ¿veis? Y tiene, mira, qué bonito la gatita porque es una gatita no es muy bonito esto me lo regaló ella y también me regaló este que es para hacerlo en 3D pa me parece precioso es muy bonito y ella me regaló este ¿ves? que tiene todas estas láminas es muy bonito muy, muy entrañable y también yo porque ya me iba y ella me dijo, mira el álbum que estoy haciendo Con unos papeles que va a flipar Y entonces yo les dice son antiguos Y solamente me queda esta colección Y entonces, vamos, esta colección Mira Que va así ¿Veis? Esta colección es antigua eh, La estaba haciendo y le queda preciosa Es de... Pues desde... Mira, yo no sé si... Esta Nunca la había oído. ¿Veis? Y esto viene así, tal cual. Y tiene la, la peculiaridad de estos papeles, de que están como si fuese plastificado Mirad, además es que se le cae algo, le pasa y es como plástico. Mirad, esta de mariposa, es eh, a una sola cara. Está totalmente plastificado, ¿eh? Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Mirad otro, se veréis brillo, pero no es brillo eh. ya digo que parece que tiene el forro de los de los libros de los colegios así, mira, y además esta lleva purpurina, ¿veis? no sé si se, se verá ahí con la luz es muy bonito, eh. y, y, y sigue estando plastificado mira, de este que es papel de periódico este que son unas flor, una flores azules, no sé qué le pasó ya a mi lengua. ¿Ve? Este, mira, qué bonito. Son muy bonitos. Eh, este, que son muy chulos con, con la libélula ahí. Muy bonito, ¿eh? Este con el colibrí, mira. Y el tacto es además ya me dijo si se te cae algo encima o algo le das con un paño húmedo y es ideal porque no ni se mancha ni nada mira este qué igual ¿eh? parece que están plastificadas la hoja por lo visto tiene mucho tiempo esto yo ya no lo he visto mira este es muy bonito este también mira qué color con el pájaro ahí el pájaro con una purpurina no me hace mucha gracia la verdad pero el color del papel sí y este a ver si lo puedo coger mira qué bonito es muy bonito y estas dos son um, hojas en verde es precioso para hacer la copa de un árbol a mí me gusta este que es dos básicos de rayita, así serían las rayitas. Veis este que son dos básicos de bueno, de mariposa y nalda y tal, y este que también son dos ¿veis? que son así. Es un color eh, vainilla, como manchurrea. Y yo también un poco más oscuro. Y las rayitas son, las continuas las discontinuas son eh, celeste Y queda muy bonito. Y mira esta, que sería la última página. Es muy chula. Igual, ¿eh? Parece que está plastificado. yo no sé si se verá el brillo ahí. Pero lo toca y... Parece que lleva, ya os digo, plástico de, de libro Pues esta colección también me la traje de allí Porque la verdad es que esto ya no se encuentra Ya no la voy a encontrar Y, y como no pide de comer, pues ya la usaré Ya la le daré uso Está espectacular, eh. está muy bonita Bonita rabia a mí por lo menos tantos colorines para la primavera es espectacular. Me gusta mucho. Bueno, pues creo que ya está. Eso fue lo que le cogí yo a su mujer, a Maca de, de Sarala, que me gustaron mucho. Y esta me costó 25 euros, me lo dejó, me pasa que en 20, 22 creo. Pero yo no. Bueno, pues nada, estas fueron mis, mis compritas. Lamento si os he Hola, asustado chica. con la Hola, máscara, no sé. si me la quito ya, me salí espantada. <risa> <risa> Pero quería enseñarosla, porque la otra vez ya... Ah, bueno, aquí hay otra cosa que no sé si os lo he enseñado o no. También es de Primo. Me compré también, bueno, esmaltes de uña y tal. Mira, no me digáis, ¿eh? esta bandejita... Esto es para un regalito, ¿eh? que es una, una gatita que de cerámica, me costó 1,99 y me gustó, mira, lleva todo el borde doradito y es buenísima. Y también esto es para un regalo, lo que pasa que no lo he metido en, cuando yo almaceno las cosas para después meterla en, lo diré, en los Happy Mail. Porque se me vaya a romper o se me vaya a despuntar la, la orejita. Y que estoy mirando, a veces se me olvida de enseñaros algo, pero, pero yo creo que no. Que hasta el momento queda todo, no de primor. Y lo de Sarala, enseñado. Suba lo que suba, yo al final tengo que meter esto aquí, no sé si os habréis dado cuenta. Y no lo voy a exponer, porque no quiero. Vaya, Y nada, ahora pues toca... Malita. bueno en serio que espero que os haya gustado si es así y me queréis dar un like muchísimas gracias muchísimas gracias por estar ahí por verme por apoyarme y nos vemos pronto eh, cuidaros y hasta la próxima chao